El motivo de la protesta es condenar los asesinatos de los periodistas Milord Lava, Brech, Cecilio Pineda y Ricardo Monluí. O sea, ya somos prácticamente cuatro meses en que han asesinado a tres compañeros, han resultado otros agredidos y las autoridades no hacen nada. Lamentablemente la inacción en, en cualquier estado del país en contra de las personas que agreden a los periodistas o cortan la libertad de expresión es nula, no, no pasa nada.